Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar información, archivos eliminados de tu disco duro que tengas en la computadora para eso pues vamos a este equipo aquí vamos a acceder al disco local C que viene siendo el disco duro y aquí vamos a eliminar unos archivos, vamos a eliminar una canción una imagen, un video y un documento Shift Delete y vamos a eliminarlos Le ¿okay? damos continuar Y todo esto se ha eliminado Ahora bien, para poderlo recuperar Nosotros tenemos que utilizar el software Uldata Windows Este software estará en la descripción del video Ahí tienen toda la información Y una vez que ustedes lo hayan descargado Lo hayan instalado Y hayan obtenido la licencia Lo van a ejecutar como administrador Esperamos a que cargue y cuando se ejecute, pues aquí vamos a seleccionar la ruta en donde nosotros teníamos los archivos. En este caso lo tenemos en el disco local C, ¿ok? Y cuando la seleccionemos le damos clic al botón azul que dice analizar. Una vez que la búsqueda finalice, aquí nosotros simplemente seleccionamos aquellos archivos que queremos recuperar. Yo obviamente detuve la búsqueda porque... Este procedimiento tarda cierto tiempo Entonces para ahorrar tiempo detuve la búsqueda Sin embargo ustedes simplemente esperan a que termine de cargar Y ahí le va a cargar todos los archivos Luego vamos a seleccionar aquellos archivos que vamos a recuperar Yo voy a seleccionar la imagen y los otros dos documentos Le damos al botón azul que dice recuperar Seleccionamos una ruta Le damos a aceptar Aceptar Y listo Ok, ya Luego podemos cerrar el programa, podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta y verificar que los archivos efectivamente están allí. Aquí como pueden observar ya tenemos los tres archivos. Y de esta manera nosotros estaremos recuperando uno o varios archivos eliminados que nosotros tengamos o que hayamos tenido en el disco interno, en el disco duro interno de nuestro portátil. Así que pueden observar que sí, el programa realmente funciona y tienen toda la información en la descripción de este mismo video. Así que pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, recuerden que soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión.